Hacemos una tercera llamada de actualidad a las 4 menos 28 minutos y es que Europa Laica ha pedido a la Junta Electoral que impida a los candidatos, a las candidatas, participar en procesiones durante la campaña. Y es que alcaldes, presidentes de comunidades, candidatos o diputados y senadores no pueden, en el ejercicio de su cargo, inaugurar residencias, cortar lazos de comienzo de obra o hacer adjudicaciones públicas desde la convocatoria de elecciones y hasta su celebración, pero... ¿Pueden participar institucionalmente en las miles de procesiones de Semana Santa que se celebrarán en nuestro país? Antonio Gómez, presidente de Europa Laica, buenas tardes. Eh, buenas tardes. ¿Pueden hacerlo? Le pregunto. Bueno, en nuestra opinión evidentemente no, porque la Constitución Española declara que el Estado es un Estado confesional. ...y además en el caso de los periodos electorales... ...la legislación electoral, la ley orgánica de régimen electoral general... ...y además mucha, digamos, eh, vamos a decirlo así, jurisprudencia... ...que ha ido desarrollando la, la propia Junta Electoral Central... Eh, ...digamos, se prevé que hay que guardar un exquisito, eh, una exquisita neutralidad... ...a la hora de los periodos electorales... Y vemos todo lo contrario, porque si bien es verdad que normalmente los cargos institucionales, en nuestra opinión, vulnerando la neutralidad confesional que debe abordar el Estado, participan activamente en las procesiones religiosas, con bastones de mando, etc. Eh, bueno, pues en este caso sabemos, por ejemplo, que uno de los candidatos, el candidato del PP, Casado, ya tiene en su agenda multitud de, de procesiones para ir, porque evidentemente para ellos son campaña electoral entonces entendemos que esta esta mezcla entre religión y política verdaderamente es peligrosa ¿no? pero y si dice no, que, y si dicen que van a título personal no evidentemente si van a título personal es un problema de libertad de conciencia pero como digo está ya en la agenda de los alcaldes etcétera de los cargos institucionales está ya en sus agendas ir a estas procesiones de alguna manera para vincular, digámoslo así, una ideología religiosa a la campaña electoral. Además ya más allá de lo que sea y lo que diga la Junta Electoral Central, lo que decida, es evidente que hay un una cosa bastante peligrosa y es asociar a las religiones, a la vida política, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, recientemente en Brasil, pues eh, prácticamente la presidencia ha sido tomada por los evangélicos. Entonces mmm, pensamos que es una mezcla muy peligrosa y no es más que una manifestación de un déficit de laicismo que eh, desgraciadamente se vive en nuestro país. ¿Cuándo será una realidad la separación de poderes en España? Pues no lo sé, de momento, como saben bien, pues ahora mismo está en marcha la campaña del IRPF, de la Asignación Tributaria, por la cual todos los españoles pagamos a la Iglesia Católica unos 200 millones de euros anuales, eh, con la famosa cruz. Eh, en definitiva, España sigue pagando a clero a la Iglesia cesana, las obras caritativas de la Iglesia se hacen con dinero público, eh, en fin, hay una simbiosis muy clara, ¿no? ...y pensamos que es un, digamos, un déficit de nuestra democracia, ¿no?... Yes. ...evidentemente hay intereses para que esto siga, digamos, perviviendo... ...porque ya es que no... Digamos, la permanencia de una ideología privada sobre todo lo público conlleva siempre un grado de conservadurismo y de mantenimiento del statu quo que a muchos sectores económicos, políticos y sociales les interesa. Por cierto, en cuanto a la financiación de la iglesia, hace años que la institución se comprometió a autofinanciarse. ¿En qué ha quedado sí, esa promesa? No, absolutamente nada. Y daos cuenta que <coughs> yo lo que más nos en sí, nos, fin, a nosotros como asociación civil nos, nos, nos molesta. Es que, por ejemplo, en esta demanda que hemos hecho la Junta Electoral Central, eh, la hemos tenido que hacer nosotros como asociación. Es verdad que estamos legitimados porque el artículo 20 de esta ley electoral lo permite. Sin embargo, lo lógico es que hubieran sido los partidos políticos que lo hubieran presentado. Así solo hicimos llegar a varios de ellos. Nos parece ser más comprometidos con el laicismo, pero no se han atrevido a hacerlo. ¿Por qué? Porque en el fondo saben que electoralmente puede puede jugarles una mala pasada. Y porque prácticamente decir, todos los representantes de casi todos los partidos acuden a las procesiones. Acuden. Efectivamente. Hay, otro, hay unos que acuden menos y otros más. Eso también es pero... verdad pero evidentemente y algunos y esto es lo más peligroso digamos en esta especie de revival digamos de regeneración de la derecha pues se basa apelando digamos a unos planteamientos religiosos o apelando un poco apelando a la fusión entre la nación y la religión entre la nación y el catolicismo lo cual a nosotros nos parece pues una vuelta atrás no bueno, pero o sea, te... y plantear una regeneración de la derecha española dando pasos para atrás, por pues la verdad no lo vemos jamás. Claro, Ellos también suelen decir que lo hacen porque así, de esa manera, representan también a gran parte de, de los vecinos, porque los vecinos quieren ser representados de esa manera. Claro, el problema es que hay que distinguir entre la nación y el Estado. ¿no? La nación, la sociedad civil, es la sociedad civil y el Estado es lo oficial, lo público, lo común y lo de todos. Evidentemente, si no hacemos esa distinción cada uno en el ámbito de su particularismo y de su privacidad pues puede, hacer, puede hacer lo que quiera, evidentemente. Y de hecho el laicismo no significa más que la garantía de la libertad de conciencia de las personas. Lo que no se garantiza la libertad de conciencia de las personas es cuando se intenta poner como moral pública la moral particular de una única religión. Este es el problema de fondo, este es el problema digamos de lo que ha tenido España fines, fines secularmente y durante 40 años de franquismo, ¿no?, pero también en la democracia, que no hemos sido capaces de separar estrictamente la Iglesia del Estado. Nunca interesó, parece. No, parece que no, porque, como te digo, da cierta… Mmm, es un colchón de conservadurismo, ¿no?, entonces, eh, pues, esto siempre interesa, ¿no?, siempre interesa a medios y, además, pues, claro, la Iglesia Católica en estos años, pues, ha ido cobrando un gran poder corporativo, ¿no?, es decir… Eh, pues no solamente en la enseñanza, sino también en ámbitos como la asistencia social, la asistencia hospitalaria, la enseñanza universitaria, la enseñanza posuniversitaria. En definitiva, <coughs> tiene ahora más poder corporativo que durante, que cuando Franco. Entonces, eh, este es el problema que hay de fondo, ¿no? ¿Es o no y... España laica? ¿Perdón? ¿Es o no España laica? Bueno, eh, España no es, no es un Estado laico. O sea, España es un Estado, en palabras del presidente de honor de Europa Laica, el, el que fuera embajador español de la Santa Sede, digamos, cesado por el Partido Socialista Gonzalo Puentejea, dijo que España era un Estado criptoconfesionalista católico. ...donde a través de la Constitución y de los acuerdos con la Santa Sede en 1979... ...se prorrogaron los privilegios que tenía la Iglesia Católica durante el franquismo. Mm. Y además quiero denunciar aquí, ahora que me deis la oportunidad en vuestro programa... ...una cosa sorprendente, que es que los acuerdos con la Santa Sede... ...que son la piedra angular de estos privilegios, digamos, de la Iglesia en España... <coughs> Pues mmm, no están en ninguno de los programas de los dos principales partidos políticos de izquierda que se, que se presentan a las elecciones, ni de Podemos ni, de, ni del Partido Socialista. Cuando el propio Partido Socialista lo tenía aprobado en su último congreso, pues misteriosamente ha desaparecido de las promesas electorales de estos partidos. Eh, lo cual nos hace sospechar que ha habido una influencia clerical o una influencia católica en esta ausencia de esta denuncia a los acuerdos de la Santa Sede. ¿Eh? ¿Por qué ese temor siempre a la Iglesia Católica? Yo creo que por un lado es, es el poder corporativo que tiene, que es muy importante, date cuenta que la Iglesia Católica... Como corporación es uno de los mayores empleadores que hay ahora mismo. No te cuentas solamente en el ámbito de la enseñanza no universitaria, tiene aproximadamente 120.000 personas empleadas. Si tú apuntas pues, residencias de ancianos, te voy a poner un ejemplo, en España hay 420.000 plazas de ancianos, aproximadamente 280.000 están en manos del poder de la Iglesia Católica, con todo lo que significa eso de empleo. En la asistencia social pasa lo mismo, es decir, la Iglesia es una corporación que tiene mucha influencia, mucho poder económico, de empleo, etcétera, y yo creo que eso influye mucho también. Y después también hay que hay que decir que la Iglesia Católica, pues es donde se, se está educando la élite de este país. o digamos las clases más adineradas, primero en los colegios, después más tarde en las en las universidades privadas y finalmente en los estudios posuniversitarios y acaban todos ellos en el IBEX y en los consejos de administración y eso evidentemente también tiene su peso. no uh -huh. eh, Usted forma parte de Europa Laica desde 2001, ¿Hemos, sí. hemos, ¿hemos avanzado en algo desde entonces? Bueno yo creo que sí ha habido una cosa muy importante y es que mira en España eh, de acuerdo a los datos que ha proporcionado ayer la Fundación Ferrari Guardia, una fundación también laicista en Cataluña, aproximadamente solo el 23% de la población española realiza una práctica religiosa. La mayor parte de los ritos de paso, matrimonios, bautizos, etcétera, se realizan hoy de forma civil. Es decir, que ha habido una secularización social importantísima, a pesar de que no ha habido un cambio, digamos, en la estructura político-jurídica de las relaciones Iglesia-Estado. Y en ese sentido, pues, eh, es lo que más ha cambiado. Es decir, lo que más ha cambiado es la sociedad, las mentalidades sociales, etcétera. Date cuenta que muchos de los, digamos, asuntos que tenían que ver con la moral de la Iglesia, como, por ejemplo, pues, el divorcio, el matrimonio, el matrimonio gay, etcétera, pues la Iglesia finalmente ha tenido, digamos, no ha podido oponerse, ¿no? Porque la sociedad se ha sobreimpuesto, ¿no? Lo pero, pero, haciendo... pero, pero vaya que lo intentó, ¿eh? para que lo entienda y ahora lo mismo pues está pasando con la eutanasia, ¿no? El hecho de que no esté regulada la eutanasia en España básicamente es por la presión del, del catolicismo, no hay que llevarte engaños porque realmente uh -huh. prácticamente todo, todo, todos los partidos políticos están de acuerdo lo único es que no está de acuerdo es la Iglesia Católica pero ya, digamos que en ese terreno entendemos que la Iglesia lo tiene perdido, es decir, la Iglesia ya no puede pretender imponer su moral sobre la moral social o la moral pública, puesto que por encima de ello pues están los derechos humanos, los derechos universales, que son las únicas morales públicas que los Estados deben de atender. En este sentido, pues ya, por ejemplo, hoy pues, la Iglesia Católica pues, está confrontada pues, todo, a todo el tema, por ejemplo, de, de, de abusos sexuales o a la homofobia o la misoginia, eh, institucionalizada que tiene esa institución que la sociedad evidentemente reclama cambios incluso dentro de los propios cristianos que reclaman cambios en su interior no eso es lo que más ha cambiado verdaderamente realmente la financiación del clero, la financiación de los colegios católicos, los 11.000 millones de subvenciones a la Iglesia católica anualmente por parte del Estado, esto sigue siendo esto, esto digamos que no solo ha disminuido, sino que iba más. Claro. Eh, le pregunto por último, eh, ¿ha habido algún avance o retroceso hacia el laicismo según gobierne el PP o el PSOE? Bueno, la verdad es que yo creo que ha había un bipartidismo, para entendernos, es decir, ha sido el bipartidismo el que ha, el que ha mantenido ese statu quo, los acuerdos con la Santa Sede, una definición ambigua en la propia Constitución. Uh -huh. Ese, ese bipartidismo es el que ha mantenido esta situación. Ahora yo creo que se puede abrir la oportunidad, si hay un de unas, digamos de unas fuerzas populares en el gobierno, y tiene si una presión social, digamos, detrás, podría abrirse el camino hacia algunos avances en el laicismo. Es mi An opinión. Antonio Gómez, presidente de Europa laica. Digo yo que España mañana será republicana, pero también laica, veremos, <risa> veremos. No sé, no, gracias por atender nuestra llamada, muy amable. No, nada, a vosotros. Buena tarde. Un saludo.